Gracias, yes, Presidente. Buenas tardes, Arracha racha León. Bueno, la verdad es que es bonito hacer políticas sobre propuestas, sobre ideas, sobre debates. Es muy difícil hacer políticas sobre ciencia ficción. Y es que la moción que tenemos hoy aquí, que trata de hacer una defensa de la identidad navarra con un recorrido histórico que ya han hablado otros senadores y senadoras anteriormente, que, que desde luego nos encantará saber dónde lo han leído o dónde lo han aprendido, defendiendo férreamente una Constitución, defendiendo que se aplique una Constitución, dejando pasar y no nombrando en ningún momento que en esa Constitución existe una transitoria cuarta una transitoria cuerta que a mí me gustaría mencionar hoy aquí, que lo que dice es que en el caso de Navarra habrá eh, posibilidad de que el órgano foral competente decida cuál será su correspondiente eh, relación con el Consejo General Vasco o el régimen autonómico vasco y que lo someterá a referéndum eh, con los navarros y con las navarras. Que solo hacen referencia a la transitoria cuarta recogida en esa constitución de 78 por derechos históricos para decir: es que UPN lo que nos dice es, sí, sí, vamos a defender la constitución, pero vamos a modificarla como la queremos. Que no sean los navarros y las navarras, que fue una transitoria que el otro día la senadora decía está metida solo para defender que sean los navarros y las navarras las que decidan qué es lo que quieren hacer con Navarra. Y tenemos al senador de UPN diciendo, no, no, quitemos la transitoria cuarta, no dejemos a los navarros y a las navarras que no entienden de política, que no saben lo que son, que no saben lo que quieren, que no saben qué proyecto quieren para Navarra, la posibilidad de decidir qué tipo de encaje quieren o no. Y es que lo que tenemos hoy aquí lo que tenemos hoy aquí, y esto que es desconocido y no se conoce, es porque no está en la agenda de Navarra. No está, no es una preocupación de los navarros y las navarras. Y es que lo que tenemos hoy aquí es un intento de utilizar la imagen de Navarra para hacer política nacional, para utilizar Navarra para una política del Partido Popular. Y yo le digo, señor Lapazarán. Poco usted quiere a los navarros en las navarras y poco usted quiere a su tierra, dándole la imagen, la imagen inexistente de Navarra que hoy están contando aquí ustedes. Mira, La sociedad navarra es la sociedad que ha salido a la calle a defender en la crisis de refugiados la acogida. La sociedad navarra es la que ha salido multitudinadamente a la calle a defender las eh, a defender cuando ha habido agresiones sexistas o cuando ha habido violaciones. La sociedad navarra ha tenido un Parlamento plural que es ejemplo de diversidad y de entendimiento, un Parlamento que ha sido capaz de ejercer un acuerdo programático serio de sentarse y buscar un programa de cuatro años de legislatura para los navarros y las navarras, un acuerdo programático que ha conseguido la sanidad universal a la, que, a la que, por cierto, también el Partido Popular se opuso, que ha conseguido terminar con los copagos paramatéticos, que ha conseguido eh, la devolución de las pagas extras a funcionarios que les quitaron PP y UPN, que ha conseguido un aumento de un 40 en sistema de dependencia, de pensiones de y de renta garantizada. Queda muchísimo por hacer. No nos conformamos, queda muchísimo por hacer. Pero, desde luego, yo les digo desde aquí que los navarros y las navarras no vamos, a permitir, no vamos a permitir que se utilice nuestra tierra como campo de batalla. Es una irresponsabilidad, una irresponsabilidad. Creo que ya tenemos el país lo suficientemente hecho pedazos como para utilizar a los navarros y las navarras por unos puñados de votos. Así que, señorías, ustedes ya son adultos, ya son mayores, a mí me encantaría que se pusiesen a trabajar por mejorar la vida de los navarros y las navarras, por mejorar las condiciones de vida de nuestro país, pero desde luego lo que no les vamos a permitir es que conviertan a Navarra en un campo de batalla. Y señorías, yo desde aquí me gustaría invitarles a que vengan y conozcan y disfrutan Navarra que disfruten nuestra tierra, que disfruten de nuestros montes, que disfruten de su arte, que disfruten de su gastronomía, que disfruten de una gente que es honesta, que es plural, que es hospitalaria y que siempre les dará la bienvenida a todos y a todas. Muchísimas gracias. gracias,